Durante 800 años, la secundaria Norrisville fue protegida por un ninja. Nadie sabe que cada cuatro años se elige un nuevo guerrero. ¡El ninja! Un alumno de noveno grado que lucha contra el mal. ¡Yo soy ese ninja! ¡Yo soy Randy Cunningham! 雨戴